Toma. Estamos en ellos. Ah, vale. Hermano. Vale. Es más, este reino va a ser el reino fantasma. Ahí está. <risa> ¿Dónde te han matado? La de hairbreakers que han dejado tirada no Tú no respawn y si te compras ya el puto gol, ¿qué tal? ¡Que te esperes, tío! a ver, Falco, Falco, Falco. Le ha liado. Ah, por cierto, mira, ahí. Eso no está bien colocado, Wand, Norre. Sí, Sí, le he visto, ¿dónde están? Que vas comiendo Alguien está en paz. Otro puerto. Tengo arma, eh. Abajo hay uno, eh. Abajo hay uno, pero lo estoy viendo. no hace tu salud. A ver, Ron. Son muy malos. Te has aceptado y me he muerto. En el suelo, en orden que se cojan puro, eh? Justo digo, sí, van a estar los de la casa. Pum, po. parame una placa. Que algo, porfa. En la primera, nos eh? más fuerte Está muerto. Looteale, Asterio. Voy. Solo era uno. Sí, por lo que veo, sí. Mira, me llevo Pero, sí, sí, eso, una Headbreaker y te dejo una ¿Para que parece un buen tradeo. Vale. vale. Déjame, eso, Ale! ¡Déjame, vale. cameo, Tiene una no, Headbreaker. full eh, está bajando otro, eh. Ahí él, él no le ha guardado, var... tío. No, llega. ¿Dónde? Le ves, Sí. Ah, aquí. Sí. Gracias. No llega desde aquí. Sí, eh! ¡Cabrón! ¡Déjame a mí, compadre Ooh, una Gracias, Oh, una no. desesperada. No te pongas en medio, compa. Muerto. Muerto. Si le uh. he soltado el cuchillo. El Jail está conectado todavía. Sí, ¿no? Oye, ¿quién tiene mochila oh. esa, ah, Sí, pero se ha, ido, se ha ido a comer ¿Qué hace, que le he dejado la, el vehículo al, al Haile, tío Está debajo de Haile ¿Está ha, hail. bro? Si es un verdecito con, con un pelo así... extraño ¿Quieres ¿no? right? ¿tienes paraguas? No No hace paraguas Gente, esta, gente, esta gente es muy mala, ¿eh? han, puesto, han puesto solo una Clean flash y, y es súper fácil subirle. Vamos, que ya, le, que ya les he subido. Sí, deberían haber puesto por alrededor, así. Chino, ahora que no nos vayan a, a seguir de ninguna de las dos torres, eh. Ese ha sido el no que. ¿Qué sí. uh, te No, por favor, mi vieja, ¿no? Guante, tu amigo está en el auto, ¿eh? ¿Qué? Pío, tú imagínate, eh, eh, eh. imagínate, eh, no, no, no, es mira, que esto es... Is... No ¡Mátalo a la verdad! ¡Mátalo a la vida! O sea. <ríe> <ríe> ¿Estás escuchando? ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! toma quién está hablando? Está hablando mira, si te fijas así en tercera persona... Con una personal, un umbrella, ¿verdad? con una umbrella, no, no un fácil, es así. Nadie tiene umbrella. Que yo te llevo una. Hola. Ahí va. A este acepta. Acepta. Que buena Asterio. ¿En Manda. ¡Acepta, Tortuga! si hey, hey, hey, no. es que María, María, muchas gracias. No sé dónde hay. Estéreo ¡En el árbol! ¡En el árbol! No, estoy en la casa, estoy en la casa, sí, vale. ¿Quién está en la casa? Principia... Guante. Guante, acepta. ¿Acepta Uy, le he mandado ya. Este hombre, este hombre ha tenido... Guante, acepta. Ya, para dónde? ¡No le puedo entrar. Acepta, no re, porfa Has matado al, al amigo tú Ah, lo siento, se ha puesto en medio ¿Eh? ¿Quién tiene la... la... CPA, la... TPA, AIL, acepta, AIL No re, mándame TP. agáchate ¿Eh, joputa, avísame! Cabrón, ¿quién, no, me re, ha cogido, ¿quién me ha cogido las cosas? Eh, ¿quién? Espérate, espérate AIL, que tú tienes la... pero agáchate Ahí, ahí voy, ahí voy, voy ya lo tengo Te vale. no tengo tiro, pero necesito una mira Eh, yo tengo... Yo tengo que tirar una esquinita, pero pasa una mira no re, acepta Cualquier mira. Tira. Toma. Paco. Venga. Y ahora le doy tiro por un tiro. A ver, vaya por Una, dos. No. Ahora le gasta las patas. Jai, aquí, escúchame. No re, le está alzando. No sí bro pero. Trae, anda. Trae, suéltamela. Suéltamela. Pero, ¿por qué no sale directamente de la carga? No, no re, suéltamela me está gasando morre, no está, está gastando, suéltamela, que no le estás dando, gilipollas? No está ¿Ya tío, que sí le estoy dando? Está, está no, la de atrás, ¿no le estás mira, dando? Mira, mira, cabrón, mira, no redámelas, no o sea... que en el mismo sitio. coño, Pasterio, dame... ¿viste? ¿Viste, tío? Ya Uhhh. está. Aquí. El rey, Hola. ¿Qué? ¿En lo reponga hasta de balas? ¿Qué ah, ha que de balas en sí. ti, eh. Pero es que ni ese mudo sí. ha seguido dando tal cuerpo. Pero tío, ¿por qué te cruzas cuando estoy disparado? No es el problema, que tiene, que que Es que tiene la. Eh, eh, el, el, el, el, aquí no, ¿no? Menos mal tiene 8000 mil horas. De todas formas, Le voy a dar. Ya que estamos. <risa> no. Mira aquí. Venga, subnormal, ¿quién ay, dijo que no? Ay, una, ¿Quién dijo dos, que no? Tres, tres, tres, Maldito tres, tres, tres. subnormal. <risa> Maldito subnormal. Pero señor. sale ahí, vale, hey, guate. ¿Quieres te parar? Te ¿Ah? Pero si ya no tiene balas, esa, creo. Ya, es que, es que Falco tanque. Falco tiene 35. Va a matar a Puta madre. Falco. Falco, ¿qué hace? Falco cabrón. Está trancando la bala, dejarse en peligro. Puta madre, tal. Ya está, ya mierda. no tiene balas, ¿no? Ah, vale, ya sí. Que, no, que no, no, mira la polla que no. Mi armario. ¿Qué es? Eh, ¿Quién raide al maniquí? Venga, venga, Va a ver si hay ¿Ale? algo. El maniquí, tan el, tan tan maniquí tan pa aquí, el maniquí para qué? El maniquí pa aquí, El maniquí no tiene nada. Buah. Que yo quiero ropa. No, no, lo, lo que... Okay. Es que no tengo ropa, tío. No puedo coger nada, eh. Detonados. Romper. Vale, más favor Oye, tío, podemos romper el maniquí. ¿Tú quieres que rompa quieres el maniquí? Mancha. Tío, que me han quitado la lista y todo, así es que no puedo... <risa> Toma la lista. <risa> Ya está, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Voy. ¿Abajo? Está aquí. La vale. madre que lo parió, lo que hay me aquí. Aquí? aquí ¿Dónde ¿Dónde vale. Cuidado, eh. Un montón de lockers. Pero un montón, eh. Salgan de ahí, salgan de ahí, cabrón. No veo <risa> nada. aquí está a el Espera, <risa> Vale. Pero, yéndolo, perfecto. pero a uno solo, eh y no solo. A Buah, qué... Hola, hola, este, este, casa. Vale, eh alguien vaya y cuatro saltos. Hola. Pero para, joder. Vale, rompe el del lado, rompe este, rompe este, este, este, este. No, este, este, el de la pared, el que está más en la pared. Sí, sí, el de la pared mejor. Ah, sí. Coger coge granadas e y, y, y intentar llevarse algunas acá. No, mejor el de la pared, porque luego Ahí, los c de la pared, ya. de la pared. Ahí, por eso, ah, que no pongamos los C4. ¿A qué onda que balas? De la pared. Este, este, este. Voy, le doy yo no, también, chale, cuidado. El C4 ya, coño, vamos. Desde la de la izquierda, corre. Primero, le doy, primero no, le doy a este no, cuatro, que no, está que es, roso, coño. Que alguien vaya a. Ah, por metal, que hay que metal. Bueno, ya da igual. Igual bueno, lo vamos a raidar todos. ¡Ya, está. ya está. Nada en uno. Madre mía. Ay Dios mío, qué bonito. La cama! Eh, <risa> tiene que haber más, <risa> tiene que haber más salas. De, o sea, tiene que haber más salas como esta, eh. Porque son, son, salas cama. Compact, son salas compactas donde tiene todo el lumbe, tío, en vez de repartirlo por toda la casa. Mucho aquí. A ver, chavales, puedo hacer. Puedo hacer un rocket y meterlo dentro, eh. Eh, un rocket, un rocket un rocket, me un rocket da, eh. Pero eh un si me das un rocket me inmolo yo, eh. Pero a ver... que estáis en eh. Claro. Vale, mira, pues mira, cualquier mes si si llamo guay. Mira. Más hostia lo que hay acá. Chaval, esto es jackpot de chavales. Vale. Más granadas la cantidad fascinante de granadas, bro está allí todos casi bueno no estamos no re, Jail y yo ¿no? Mándame a mí.... Ya. Hola, que, que, no no no no no no no no muchísimo. muchísimo Y, y, y tenete no no no no no no no muchísimo. no vale, vale, vale, vale. no no no no vale vale vale vale vale e, esperate, que están todo a huevo. no no no no no no no no no